¡Vamos a pinches ceditos! ¡Ya viernes! ¿Qué cosa tan divertida van a ser hoy! ¡Órale! ¡No mames! ¡Están llenos de planes! ¡Aquí cabrón! ¡Seguramente en casa eres un pendejo que le estás dando play porque no tienes amigos y no tienes ningún pinche plan y nadie te invitó! ¡Oh! ¡Estás bien jodido! ¡Pero no hay pedo, ¡Aquí está el escorpión dorado para entretenerte con pinches videos virales! ¿Quieres ver pinches videos que son así de gente pendeja de internet? ¡Bien! Y es que así siempre la pinche Están moviendo acá para que Del Billy James y oh mala Pues el otro día que nomás estaba ahí en una de mis pinches viajes Estaba con una de mis viejas cuando estaba. Y Le digo, no mames un cabrón que estaba bailando como Michael Jackson Y vean cómo baila el pinche güey Veanlo, veanlo No mames, pero no hace nada más eso güey Chequen, hace, hace así como el, como el Pasito este de que se va para adelante, para adelante, para adelante <risa> ¡No mames! ¿Cuánto lo sostuvo? Como varios segundos Pero eso no es todo ¡No! También tiene una pinche patadita Pero es una patadita aviónica ¿Quieren verla? ¡Sí! ¡Chéquenlo! Sí! <risa> <risa> ¡No mames! ¡Pinche chancla! ¡Salió hasta su puta! <risa> ¡Pinche Michael de su culero! Jordan, o una pinche isla isleña, güey, acá donde los güeyes son bien pinche rifados para los deportes extremos. ¿A poco no se han visto cómo son güeyes entre más moreno más cabrón para el pinche deporte, si ¿sí o no? ¿Quién es el más moreno de aquí? ¿Quién, quién la tiene morena? No, este güey, este está cabrón, güey. Este está cabrón, ese no le tiene miedo a nada. Ese, se parece en la el, cartera. El Michael Jordan del barrio. ¡Pero! Hay sus excepciones. Perdón, güey, no te vayas a ofender que bueno sacar un moreno. Que la neta sí le saca. Mira, chequen ustedes, este pinche jueguito que hay en el recorcho en el pico a lo mundo y de todo No mames, es lo más fácil, el pinche fácil del mundo. Y de repente como que se frustra. Y quieren ver qué hace cuál es su pinche reacción al morenito este. Échale. no como muy divertido. No mames, llamen a la ambulancia chillando, güey, como... Chila no, pinche Jordan se debe de estar retorciendo. Kalimba, qué pedo. Kalimba se va a emputar <risa> también. Oigan, cambiando de tema, ¿cuánto tiempo les cuesta este, pues, para cambiar una pinche llanta a ustedes? 10 sucien? minutos. ¿10 ¿10 minutos? Sí. ¿15 minutos? ¡Ah, pinche! Una libre. media hora. Una media hora, güey. A tres de los clásicos que le paran al pinche taxi. No, oiga, joven, no le pende a revisar porque. ¿se me, dejó, se me ensucian mis callitos, güey. Así, no mames, no, le hablan al seguro. No mames, si se, se me poncho una llanta. Pues cámbiala tú, cabrón. Me jordan las uñas. Mira, lo que es ser honesto. Estos cabrón, ustedes que no tienen necesidad, pero no, la necesidad hace cabrón, güey. Ser un pinche ratero de mierda, hijo de su puta madre, está también tiene sus ventajas Porque no, estos pinches cacos de mierda, vean, así aplicando de No mames, ¿qué pedo con mi llanta? Como que se les compone la pinche moto, ¿no? Bájate a ver qué pasó, no mames, creo que es la llanta Pero la llanta del pinche carro rojo, wey Tiempo real, güey. ¿cuánto tiempo tardan en quitar la llanta? 10 segundos tardó, cabrón. ¿Qué pedo? Llegaron a los pinches exactamente pinche fórmula. Deberían trabajar en la Fórmula 1 estos pendejos, güey. Es que yo me un brinco. Hijos de su. <ríe> Ni siquiera tú que eres de eyaculación, Precoz tan rápido como estos cabrones, no hijos de su puta madre, ojalá. Les pinche choquen. Ahora que si quieren estar en fin, bien chingones como su dios el escorpión dorado, la escuela de la chingadera y medio del escorpión dorado, sigue con las puertas abiertas. Y por, y, y por eso, no, espérame, te voy a enseñar al pinche combate. Hablando de morras, combate con morras, chequen, culeros. ¿Qué Saber, cabrón, no me... así las enseño yo, las de pinche. Imagínate si esos trucos asesinaban. Agarra el sable. No mames, agarra el sable chingón, cabrón, a huevo, el pinche Milage lightsaber. A ver, un ratito más para que me excite. No mames, me yo... vine. Aquí sí hasta sentimos ñañaras. No mames, se me chinan mis pinches brazos tornados. Ah, con razón no se fala nunca, cabrón ¿Ustedes saben por qué los editores nunca se levantan de su lugar? Pues porque... Miren este pinche mago vean, vean el pinche truco ¿Vieron las cartas? ¡Magazo! Deja tú las cartas, güey, porque ¿te acuerdas que había un asiento? ¡Hostias! Con ese pinche. O sea, este ese truco, se llama el valero. <risa> Vean la repetición, está tan bien el del esfuerzo. Se rompe la pinche silla. ¡Ay, ven uno! No mames, el sacacacas. Como que, <risa> Ojalá haya traído mezclilla, cabrón. Porque era short. O sea. No mames, se embarazó, cabrón. Estamos de acuerdo. <risa> no mames, yo estoy pobrecito, cabrón. Ni me voy a burlar de todo lo pendejo que estás. No mames. Qué lástima. Oigan, hablando de la nada, no mientan en sus pinche citas de Tinder. No mames, cabrón. Porque luego <risa> yo, Realera, sí, que soy, ponen así güey, desmamados como yo ponen viejas sabrosas como otras que me he dado pero no mames lo mejor es dar la verdad porque luego dicen no aquí la historia de un pinche chino japonés te invitó a una china a, a, también, a eh, un pinche parque de diversiones y le dijo ay vamos a salir sí. yo estoy bien chavo mira mi pinche matota así fe estoy bien chavo y mátale, dale, cara. vamos a ver güey, cuando se fueron al calaplum Vean, vean, vean, vean la repetición Y de repente cae una madre, güey Quiero caer esa madre, ahí está la repetición Ahí va tu dignidad Ahí va <risa> Vemos cómo cae directamente al suelo la dignidad Poco a poco, caída libre, güey Y ya se baja Y no mames, era el tachidito, Por cabrón ¡Por pinche mentiroso! <risa> Oh, sí, sí, sí, sí, sí, chinga tu pinche pelo, pendejo, no mantén tu pinche peluca Que se quiten las gorras y las pelucas, pendejo, no mames Y hablando de caídas libres, ahí tenías un culero que dice No mames, cuento que me aviento al río No, no, no, no, no, no, ni se va a aventar O sea, ya, si te da miedo a no, huevo que me avienta Ay, no te da, ni, te, no, no mames no, ni, no. Ni, ni. sí me aviento sí vos el punto es que de repente ya cuando se pincha anima, uno es una pinche gran analogía y una gran eh, moraleja de la vida. Cuando se te, te presente la oportunidad con huevos, tómala, güey, porque después puede ser demasiado tarde. Como este pendejo que se quiere aventar el río y miren el pinche resultado. ¡No mames! ¡Pinche madraso! Por lo menos mojados no está, ¿no? Ya Pero veamos del lado positivo, no se va a tener que secar ni nada güey, nomás se va a tener que asomar No pinches chinos japoneses, no mames. Yo creo que el después de que no pueden abrir bien sus ojitos, sí, ya se... O sea, no mames. ¿Cómo confundir un pinche destapador con un iPhone? No pinche, no mames. Ni siquiera lo confundí, es por mamón, güey. Así de... ay, ya huevo, de esos clásicos. Sí. ¿Qué te abro la chela con una llave? Tú dame una cuchara. ¿Y este pendejo, güey, primero wey, ¿Cómo abre su primera chela? No... na, Vaya. Ah, sí. Aparte con la risa de pendejos, eh, you eh, mami, somos bien inteligentes. Ah. Pero el, el chino era, oye, de niño. ¡Ese es el borracho profesional! Donde cagas una vez, pues ya no cagas dos veces, ¿no? Cháquenos todos el resultado. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ah, <risa> ¡Qué <risa> tan idiota, güey. No mames. Era chino, seguramente. <risa> <risa> Ustedes saben así, cuando, por ejemplo, en un estadio, cuando se lesiona alguien, ¿qué pasa? Entra el carrito de las asistencias, ¿no? Esto es lo que sí. la cuando alguien atropella, como, el, como que le da el patatús a alguien, ¿qué pasa? Llega la ambulancia! Muy bien. Ustedes sabían, dato curioso, que antes de toda esa tecnología hicieron la prueba con caballos. ¡No! Sí. ¿Saben por qué no funcionó? ¿Qué? Por este pequeño detalle. <risas> Porque los caballos no son pendejos. Güey. No mames, güey. Qué pinche, güey. No? Imagínate si hubiera sido así. No madre mamá! No mames. Güey. O le acomoda, ¿no? Así para que. Si en el estadio de venir a hacer un paquete, se le quite lo mamón. Para que no andes fingiendo faltas, güey. O se sube al pinche caballo. Y así que lo no madre el pendejo. ¡Ya nos vamos! No sin antes de la pinche ¡No! frase. Sí, ya nos vamos, ni pedo, cabrón Quiero más videos Espérame, cabrón, pero todavía me falta mi pinche frase Para conquistar a la damita en cuestión pero Hoy nos vamos a ir así, vintage, ¿eh? Romántico, Romántico, romántico, ser Romántico Romantic style, back to basics Y de, así, así Eso es, Oye, Quisiera comerte con toda mi ropa, aunque me pase un mes Cagando trapos <risa> Paluchos de las tuchas Con esas cagas de chinga, cabrón Gracias, solitos Gracias, cabrón Síganme en el pinche twister en el Instagram Y en todas las pinches redes sociales Y suscríbanse, ya saben Los viernes aquí estamos en el escorpión en el dorado del dorado Y los martes allá en el peluche En el estuche con algún suelto ¿eh? O algún pinche escorpión al volante ¿Sabe quién sigue? quién sí. Uno de mis cuñados Así se los voy a decir, así Así, así, así se las dejo Irene Nos vemos con los de los twister